Loteros Hola hola mi gente totera en este vídeo les vengo a mostrar un poco más de noticias Dota. El contenido tendrá sobre la nueva actualización de la rueda de chat para latinoamericanos, el futuro sistema de compra de ítems, la posible skin del Mars, y publicado en la página oficial de rgs que mencionó en el foro que estaba trabajando en el chat por voz o micro. Estas noticias de calidad para, mi gente totera Si no quieres perderte ninguno de estas noticias picante quédate hasta el final del vídeo. Comencemos. Bien, la rueda de chat un sistema de comunicación más eficaz entre los usuarios de Dota Este sistema estaba en la versión 1.06 y ahora paso a la versión 1.07 con nuevos sonidos personalizados para toda la comunidad latinoamericana Ah por cierto aprovecho a saludar a toda mi gente totera de diferente país de latinoamérica que me apoya Muchas gracias por su polla, Digo Digo por su apoyo. Ahora mismo paso a mostrar los nuevos sonidos que tiene la rueda de chat con la nueva actualización. ¿Por qué loco? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué, carajo? Cante perro. ¡Oh! ¡Me oh, no vengo! Poner el No vale ni un ]ín. sol! FDR, venga. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! XD ahí está mis hermanos doteros los nuevos sonidos muy graciosos y útil para el usuario que te fedea o que no entiende idioma español. La rueda de chat se puede obtener donando 10 dólares en la página oficial de RGC. En mi opinión personal, antes para mí no valía la pena comprar la rueda de chat a 10 dólares, pero ahora con su actualización ya vale la pena los 10 dólares y sabiendo aún que va a tener más actualizaciones futuras. En la descripción del video dejaré link de la página oficial de venta de RGC para los que quieren comprar skin o la rueda de chat. Seguimos entonces mi gente totera segundo compra de ítems con el nuevo sistema de compra de ítems podremos resolver el problema de seleccionar en la base para comprar nuestros ítems configuramos nuestra tecla de compra en el wiki y listo con solo seleccionar en el icono de oro saldrá inmediatamente la tienda de ítems no tendremos que cambiar a cada rato nuestra cámara para comprar veremos en el vídeo la versión beta de compra de ítems Podremos comprar los ítems con mucha comodidad, el grupo de Dracolich está haciendo muchos buenos trabajos para Dota 1. También podrían incluir en ese sistema la opción de seleccionar roles al inicio de la partida, así podremos jugar muy cómodos y ordenados como un verdadero team. Dota 1 cada vez evoluciona más y como dijo Dracolich, está siguiendo los pasos de Dota 2, por muchos sentidos en el game. 3, ya podemos probar o jugar estas actualizaciones en la versión beta en RGC. Solo tienes que testear en el chat general de RGC el comando. Slash o barra j espacio y escribes beta test, automáticamente te llevará al rom de beta test y podrás fedear con mucha gente de diferentes países en las nuevas actualizaciones de Dota 1. Dejaré en la descripción el link directo del mapa de beta test para que puedan descargarlo rápido y fácil y también el nuevo mapa con nuevo terreno que saldrá en el futuro para Dota 1. En en resumen, dejaré el link del mapa de las nuevas actualizaciones de Dota 1 para que puedan jugar en el ROM beta test, digitando el comando que les dije y el otro link será del nuevo terreno que tendrá en un futuro Dota 1. Dracolich sigue trabajando mucho en todas esas actualizaciones para que en el futuro los pueda unir todo y pueda salir un solo mapa con las actualizaciones obviamente y el nuevo terreno. Les dejo estos dos mapas para que mi gente totera pueda probarlo y divertirse en el nuevo terreno de Dota 1. Y finalmente la noticia bomba que todos los doqueros pedían a Draco y a su grupo es que cree un sistema de comunicación por micrófono. Draco dio la oportunidad de que los usuarios de Dota 1 pidan de que quisieran ver en el futuro en el juego. Y la mayoría votó como primer puesto que se cree el sistema de chat por voz. Y pues bueno en la publicación que hizo Draco en el foro de RGC dijo que estaba trabajando para crear ese sistema de chat por micro para toda la gente totera. Esto es real mi gente totera y también dejaré en la descripción el link de las votaciones de la comunidad dotera, podrán ver que la mayoría como primer puesto pidió el sistema de comunicación por voz. Bueno bueno mi gente totera, hasta aquí el video de hoy, no se olviden apoyarme dando like al video si les gusto, los que no están suscritos suscribirse y activar la campanita y más importante compartir con todos sus amigos doqueros para que se informen de las nuevas actualizaciones y no fedeen como me causa el rajao, siempre ese mierda cagándome el Dota, Carita Akman. Dinero, si que te, te necesito Y de la jungla, las runas Quiero que como rocha, Vamos mi amor Si morimos tú y yo No importa, mi amada Si hay, si hay que ser dotero Poner el alma en el juego No importa que el peder venga paz, que sepas que te quiero Como un buen dotero, dotero.